Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del cotorreo coreano Hoy como pueden ver, estamos con una invitada muy muy especial Y también como pueden ver, estamos en otro lugar completamente diferente Pero ahorita les vamos a explicar, así que antes que nada, dale el intro Hola, este es el cotorreo coreano Hola chicos, ¿cómo están? Por los que están viendo aquí por YouTube, como pueden ver, estamos en una diferente locación de siempre porque hoy estamos con mi hermana, es nuestra invitada muy muy especial, digan hola Hola, soy Julie. Sí, Julie es mi hermana, si no sabían de mí, tengo una hermana mayor, tiene cuatro años más que yo Quise invitarla aquí al podcast porque, primero que nada, nunca he estado en mi podcast, ¿verdad? No y la última vez que he estado en mi video, en uno de mis videos, fue hace... Uy, hace años. Cuando empecé el canal, ¿verdad? No, no, no cuando empezaste, pero casi. Sí, ¿verdad? O sea, fue cuando, fue hace como ya casi dos años, creo. Sí. Entonces decidí ponerla aquí otra vez para eh, hablar un poquito de ella, este, para que nos cuente de su vida. Y también vamos a jugar un jueguito luego, así que quédense muy, muy atentos. Todo este podcast va a estar muy divertido. Así que antes que nada... Como ustedes ya saben, siempre empiezo con esta sección del podcast en donde hablo sobre algo positivo, algo negativo y algo que estoy muy agradecida de esta semana. Así que, ¿quieres que ya empiece? Sí, basta. Ok. Un positivo de mi semana fue que el fin eh, fui de viaje con unas amigas y son amigas mías de la universidad desde... Hace literal 10 años Y en el viaje nos dimos cuenta que ya nos conocemos por 10 años Así que ya llevo 10 años aquí en Corea este, Fuimos nada más eh, a un lugar que se llama Gangneung Que no sé por dónde está Está por más por arriba de donde vivo Está por como el norte, ¿verdad? por ¿Incheon? No, ¿No? Bueno, no estoy súper segura dónde está Pero fuimos a un lugar donde está el mar Y pudimos ir a ver La playa Sí, la playa que no había visto en mucho tiempo y a mí me encanta ver la playa, el mar, cuando estoy muy estresada. Eh, tomamos un poquito, mucho. Diez eh, botellas tomaron. Sí, pero fuimos cuatro <risas> chicas, así que este, sí tomamos bastante, pero hablamos mucho, me la pasé increíble. Y algo negativo de mi semana es que, si ustedes me conocen, yo me estreso muy, muy fácilmente. Eh, y soy muy dura conmigo misma, entonces cuando me va algo mal, como siento que no me va bien en algo que quiero que me vaya bien, me estreso demasiado, entonces eh, esta semana me estresé bastante con, no sé, con, con el potance, con mis ejercicios, porque sentía que no podía hacer lo mejor que podía hacerlo, no sé, como que... Y sé que soy muy dura conmigo misma Entonces decidí como que darle un poquito de chill Tranquila, como que está bien No estar 100% perfectas Todo el tiempo Y pues así estuvo mi semana Algo que estoy muy muy agradecida de esta semana Yo diría Me di cuenta mucho de lo mucho Que mi cuerpo necesitaba hacer ejercicio Entonces estuve muy agradecida Por pues mi salud y tener este cuerpo Que tengo para poder pues moverme Y hacer todo lo que quiero hacer no eh, Y sí esos son los tres. Ahora tú vas. ¿Qué va primero? ¿Qué digo? Algo positivo de tu semana. Algo positivo de, de mi semana es que... Uy. Es que fue muy todo normal, entonces no... Ah, bueno, este día de San Valentín... Ah, sí. Le vi... Le compré una flor a mi novio, literal una. Un ramo. Y pues sí, le gustó. Y era mi primera vez comprando una flor, a ¿alguien? Algo mal. Algo negativo. Algo negativo es que estos días estoy... Me estoy estresando porque no sé qué hacer con mi futuro. <risa> con la vida. <risa> con la vida. Y con mi negocio y cosas así. Entonces, sí, me estoy estresando mucho con eso. Pero, pues, al fin, tiempo lo resolverá, ¿no? Este... ¿Y qué más? Algo que estás agradecida esta semana. Algo al, algo que estoy agrade, agradecida. Mis clientes. Oh. Eso sí. Sí, porque han venido muchos clientes desde de Seúl y es muy, muy lejos. Y me estoy dando cuenta que, neta, se tienen que venir como... Son cuatro horas en bus. ¿Neta? Ajá. Y si vienen, se hacen las uñas y se van... Y luego regresan otra vez después de un mes, y eso sí me. O sea. Te toca el ajá, corazón que sí. puedan hacer eso para ti. Ok, muy bien. Ahora, antes de empezar con un jueguito, quería primero hablar sobre pues mi hermana, porque es la invitada. Eh, por si ustedes no saben de ella, de su vida. Para contarles un poquito más sobre su trayectoria y todo eso de la vida. Este, así que, pues, pues lo más. lo más básico, primero que nada su nombre es Julie. Hola, soy Julie. Este, ¿dónde naciste? En Corea. Pero. Seúl. Ajá, pero. <risa> ¿Pero qué? Pero, ¿dónde te fuiste? Ah, bueno, con los cuatro años me, me moví a México con mi familia. Ella tenía como 100 días de nacer. Literal. Literal, estaba en una caja. En una caja. Ah, sí, en el avión. En un perro, wey. No sé, sí, pero sí estabas en una caja. ¿En una caja? Sí. <risa> abajo del pie. ¿Neta? Sí, te pusieron una caja. ¿Por qué me pusieron una caja? No sé. Qué raro. Eras bebé. Este y bueno, fui a México, viví ahí hasta la prepa, me gradué y después me fui a Los Ángeles a estudiar diseño industrial uh -huh. y no, no me gustó y hasta mi profesora me dijo no eres buena en esto. <risa> ¿Qué tal publicidad? No es para ti. Ajá, ¿qué tal publicidad? Y yo, bueno, ok, X. Y ya cambié de carrera. Carrera, me fui a, a Nueva York, estudié ahí cinco años, bueno, cinco años porque cuatro años estudié y un año trabajé ahí en una agencia de publicidad. Este... Después, pues, obviamente no me dejaron estar ahí. Mi papá me dijo... ¿Quieres ir a Corea o te quieres regresar a México? Y yo, pues, como nunca he vivido en Corea cuando... O sea, que me acuerdo, este... Me dije, voy a ir a Corea, me vine, no me gustó, fui a México. <risa> <risa> algo pasó, algo feo, algo muy feo pasó. Entonces, me regresé otra vez con mi mamá. Ajá. Y pues ya, sí, nos quedamos todos juntos en Corea. Y ahorita estoy... Tengo mi negocio de... ¿Uñas? Y pues sí. Así me, me está yendo muy bien. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y no piensas vivir en México? Vivir no, pero sí, en serio quiero ir a visitar otra vez. ¿Cuándo fue la última vez? Extraño que Extraño a todos mis amigos, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? 2016. Regresé en 2017 wow. y nunca pude ir otra vez. Cuando, si tú te vas, me quiero ir contigo, pero pues obviamente el negocio no me deja. Pues sí, tienes que... ¡Uy, la lana! Ah, bueno, eh... ¿Y a qué te dedicas? Tengo mi negocio de ya, uñas. Ya lo dijimos. Sí. Pero, ¿qué has hecho aquí en Corea? ¿De qué trabajaste? Porque a, ahorita explicaste que hiciste publicidad. A, ver, ¿a dónde empiezo? No ¿Qué empecé... en México? Todo eso. En México, sí, publicidad. Este, Después regresé a Corea y empecé a estudiar uñas. Después, como no, pagam, no pagaban bien, era maestra de inglés en unas escuelas, aquí y por allá. Después me fui otra vez a una agencia de publicidad porque quería... Seguir. Ajá, porque como que... No sé, todavía no... Todavía lo tenía en mi mente. Y lo quería hacer. Y pues... Fui y obviamente me fue súper mal. <risa> sí. Porque pues la gente aquí... ¿no? A las dos nos... O sea, nos fue súper, súper mal trabajar en empresas coreanas... Pero no, sí. o sea, ahorita que lo pienso no es 100% total, no son porque son empresas coreanas. ¿Qué era que, empresa coreana? O sea, diría que es que nosotras justo era nuestra primera vez trabajando, estando en una comunidad tan coreana. Sí, Entonces, y como que no, no nos podíamos... Acostumbrarnos, Ajá. pero si ahorita regresara ahorita con esta mente, regresar a ese tiempo, creo que podría quedarme un poquito más tiempo. Un poquito más, pero no, no para por... siempre. No, no, no, eso no no no no no. no, no, no, no, no, no lo tenemos en nosotras. O sea, lloraba muchísimo cuando <risa> sí, estaba sí. ahí, pero si voy otra vez no creo que lloraría ahora. <risa> o sea, porque ya sabemos. Ajá, ya sabemos a quién ignorar y qué hacer, ya. pero pues antes sí, era, estuvo muy difícil. Ajá. Entonces dije, ya, basta con esto, quiero hacer lo mío, y pues abrí esto, mi negocio. Y creo que es lo mejor que he hecho en toda mi vida. ¿Sí? Porque estoy aprendiendo muchísimo de mí. Wow. Lo malo y lo bien. Sí. Y por eso tengo más como estrés de qué hacer en mi futuro, porque no claro. sé si es esto lo que quiero para siempre. Pues Entonces, creo que cualquier persona que tenga un negocio, algo para sí mismo, tiene ese problema de que qué vamos a hacer al futuro, sí. porque... No, tienes tantas oportunidades al mismo tiempo a que no, no las tengas Porque hay muchas personas que se quedan en empresas por toda su vida Y eso es todo, o sea, no tienen otras opciones uh -huh. Más que nosotras tenemos diferentes opciones que podemos hacer O sea, podemos quedarnos en Corea, podemos irnos a Estados Unidos, a otros países este, Y esas opciones que tenemos es como, a veces nos agobiamos demasiado uh -huh. y por eso siento que también estoy tratando de estudiar cómo enseñar inglés uh -huh. Porque neta quiero ir a vivir en otro país ¿Neta? Sí ¿Dónde? En algún, algún día ¿Pero dónde? No sé, tal vez Australia o Canadá Te veo en Canadá Sí, porque Estados Unidos tampoco me... Eh. Como que ya no Ya no Estuve ahí ya y todo bien, ajá Ahora otro país Yo te veo en Canadá Sí, pero, pero no sé Pero, o sea, ¿tú, tú quieres ser maestra de inglés allá en Canadá Puede ser maestría de inglés, maestría de arte, no sé, pues... No maestra de matemáticas. No, sea, no. <risa> Todo nunca. menos matemáticas y ciencias. Nunca, nunca, nunca. Entonces, de arte creo que estaría también bien. Sí, arte está bien, pero... pues Ay, quién sabe. Sí, está complicado, medio complicado. ¿Cómo te ves en los siguientes 5 a 10 años? Ay, pues de eso me estoy estresando, no sé. <risa> no sé, pero... <risa> no sé, o sea, neta, no sé si quiero... Seguir esto Ajá. o dejarlo y tener algo más estable. ¿Sabes? Sí. O sea, esto ya es, que, es creo como que, muy diferente cada mes. Creo que ese es, es un ciclo de que cuando estás en un, estás trabajando en algo que es muy estable financialmente. Quieres algo más como Ajá. risky. Quieres tener una aventura sí. quieres tener tu propia cosa y que no pero sé ahora qué. que tengo esa aventura digo no mames quiero, no, algo, quiero algo más estable. estable yo también o sea sí. ya que empecé YouTube ya que empecé a trabajar por mí eh, es algo muy estresante no tener algo estable en tu vida y por eso creo que nosotras buscamos esa, algo estable en las personas sí. <ríe> en amigos en novios en y, familia sí sí está súper difícil pero no sé, yo la verdad te veo fuera de Corea. Y lo más loco es que lo tengo que decidir hasta este abril. Por así que en abril voy a saber qué me va a pasar ¿Por? con la vida. Porque mi contrato termina en abril. O ¿Qué sea, si vas. Aquí el shop. Ah, del lugar. Ajá, del lugar. Entonces, si voy a seguir con el nail shop, entonces voy a tener que pues que no puedes hacer otro año más y ya. Sí, pero lo tengo le tengo que decir al dueño mm. si quiero hacer otro año más. Y pues eso sí. es lo que estoy tratando de decidir, A ver, ¿igual? ajá. Ah, bueno, entonces en abril Vas a decidir qué vas a hacer con tu vida hasta abril. Sí. Wow. Ok, bueno, tiene dos meses. Así que nos va a contar luego qué pasa con su vida. Y bueno, para la segunda parte de este podcast, de este episodio, quise traerles un jueguito con mi hermana. Y el otro día estaba viendo un TikTok de hermanas, videos de hermanas, hablando de, haciendo este juego de cuánto se conocen. Y una cosa de nosotras es que durante la adolescencia. Nunca vivimos juntas, o sea... 10 años. Vivimos juntas cuando estábamos éramos chiquitas, y luego justo en la adolescencia yo me fui a Estados Unidos a, a la prepa, y ella también se fue a Estados Unidos a la universidad, pero eran completamente diferentes lugares. Entonces no nos vimos desde ese punto hasta que yo vine... Hasta que ella vino a Corea. Hasta 2015, desde 2009 a 2015. Sí. Sí. Entonces fueron unos años... Pero creo que son los años más importantes de nuestras vidas porque fue cuando, pues obviamente yo crecí muchísimo la adolescencia básicamente. O sea, especialmente yo siento que para mujeres cuando tenemos hermanas es el tiempo en donde aprendes y hablamos más sobre como los chicos, no, hombres, ajá, ajá. romance y todo eso con mi hermana. Pero yo no tuve, nosotros no tuvimos eso y como que... De, estar, de no estar viviendo juntas hasta luego de, de, de repente en la nada en 2015 empezamos a vivir juntas, fue como un shock muy grande la neta y luego otra vez se fue a México y luego otra vez regresó entonces fue como todo un caos, ¿no? Sí. Entonces por más que ahorita somos súper súper así de que eh, no siento que no nos, sí nos conocemos bien pero no... O sea, de personalidad, sí pero de cosas específicas, como, ¿cuál es tu color favorito? Ajá, Obviamente cosas así, no, no sé. No, no sé. O sea, cosas más, más deep, más como... Emocional, emocional sí o sea, sabemos, sí, pero lo no superficial, no. Ajá, porque nosotros dos, luego vamos a tomar y las dos... No, hasta entra en mi cuarto un día y empieza a hablar de su vida. Sí, sí, o sí, sea, de cosas, pero no sabemos de lo más superficial, uh -huh. así que... Pensé que iba a ser un buena, una buena idea para conocernos mejor, a ver cuánto nos conocemos. Y traje algunas preguntas, así que vamos a estar Shoot. respondiendo lo más rápido. Ok, vas. Ok, una, dos, tres. ¿Quién es mi mejor amigo o amiga? David. Pero tienes que decir dos personas. Ay, sh. Ay, sh. David. David y Andrea. ¿Cuál es su apellido? Ay, ¿Cómo vas a Andrea de Alba, sí, ella, sí, es una de mis amigas, eh, ay, Sebastián, ¿quién es Sebastián? No, hay no tengo ningún amigo Sebastián, Esteban, ¿Quién es el... ¿De quién hablas? No sé, el amigo, ¿cómo que ¿Qué? Es el amigo? ¿Cómo se llamaba? Santiago. Santiago. Ay, perdón, Santiago. Santi. Perdón. Santi te lo juro, siempre Bueno, habla mucho de ti. ti. Habla muchísimo de ti, entonces. Andrea, Santi, Ajá. David. Esos son los amigos que conoces. Okay. Tus dos mejores amigos, Gaby y Yumin. Ajá. Muy fácil. Muy fácil. <risa> Porque también este, los conoces. Siempre conozco. se llevaba con ellos también. Sí. ¿Cuál es mi libro favorito? Ay, ¿cómo vas a ver yo? Primero que nada, yo sé... The hands, Handmaid's Tale. No, yo sé que tú no tienes un libro favorito, que tú no, no lees. No. Ni me acuerdo del último libro que he leído en toda mi vida. Wow. <risa> no me acuerdo. <risa> ah, no, sí. ¿Cuál? Tenía algo que ver con las uñas, cuando estaba ah, estudiando. algo que ver con las uñas. Ajá. ¿De quién? Ajá. ¿Quién lo escribió? ¿Algo que ver con las uñas? Búsquenlo. Es que era para un examen. ¿no? <risa> Perfecto. Um, mi libro favorito no lo sabes. No. Se llama Unbearable Lightness of Being. Unbearable Lightness of Being. Uh -huh. Of Being como bean. frijol Being. Oh, Being. <risa> okay. ¿De qué se trata? Ah, uh, es too complicated. Okay. ¿A qué edad tuve mi primer novio? Ay. ¿Sabes quién vez? es? Bueno, no. ¿No sabes quién es mi primer novio? Claro que sí. ¿HW? ¿Eh? ¿Quién es HW? ¿Puedo decir los nombres? Obviamente no. Pero corto. HW. ¿Quién es HW? <risa> no, ese fue mi... ex. No sé, no, no sé. ¿Neta? O sea, no sé su nombre, pero... Tu, el tuyo... es... HS. H.S. No, güey. ¿No? <risa> ¿No? Mucho antes. Eso, eso fue cuando estaba en Corea. No, pero Mi también. Tu primer novio no... está en. Los ¿Es Angeles. mexicano? ¿Es coreano? No, es coreano. Entonces, a los pero 15. Me, la verdad, ni me acuerdo de su nombre. A los 15. ¿Cuál 15? ¿14? No, tu, estaba estaba en la novio. Universidad. ¿Tu primer novio? Ajá. ¿Estabas en la universidad? Sí. ¿No tuviste novio antes? No. ¡Órale! <risa> ah, con ese que dice, teníamos como un situationship, pero no era... No era novio. No, no. Tenía miedo. <risa> ¿Miedo de, de qué? que De que Oma supiera y que, ya sabes. Porque o sea, yo supe que mamá no me iba a dejar, porque le tenía que preguntar por permiso para ir al cine con una amiga. Ah, yo Y también. era con él. Ah, pues yo mentía. Sí, pero nunca lo pude ver durante los días, ah. o sea, de semana. Entonces, bueno. ¿tu primer novio a qué edad? Ay. ¿10, ¿20? ¿18? ¿19? 19, 19. Tu primer año de la uni. Uh -huh. El mío fue en octavo. Entonces, ¿cuántos años tengo en octavo? No sé, como... ¿16? No. ¿18, 17? ¿14? 15, 15. 14, 15, por ahí. ¿Quién? ¿Quién? ¡Oh! Ah, ah, sí sí ¿En México? Sí, sí me acuerdo. Creo que ni lo pensaba como un novio, porque pues... Pues sí fue novio, porque luego... Es un niño. No, porque luego otra vez... Regresamos cuando sí, estuve pero... en Corea y todo, pero. <risa> <Exacto>. <risa> ok. ¿Cuál es mi horóscopo? Uno, dos, tres. Cáncer. Aries. Ok. <risa> Uy, pensé que no ibas a saber. ¿Cuáles son las características de cáncer, ¿sabes? No. No. ¿Tú sabes? ¿De Aries? Ajá. No. <risa> ¿Qué pendejas somos? Pero, ¿tú sabes características de la tuya? Yo sí sé la mía. ¿Puedo? Quiero... Sí, hay que buscarlo. ¿Cáncer? A ver, tú busca a Aries y yo cáncer. <risa> el primero es ella. No son muy pacientes. <risa> Número dos. Son líderes por naturaleza. Es muy cierto. Necesitan estar activos todo el tiempo. También es muy cierto. Uh -huh. ¡Uf! Este. No pueden terminar lo que empiezan. <risa> Eso es lo que neta dijo papá la semana pasada cuando le dije, cuando le empecé a hablar de mi futuro, es lo único que me dijo, tú no terminas nada. Son muy directos, es cierto, uh -huh. se enamoran muy rápido, wow, sí, es cierto. Pero ahora como que poco a poco, ¿eh? Pues la edad también se cambia. <risa> a ver, mi cáncer. Impulsiva hasta la médula. Sí, sí son un poquito impulsivas, la neta. ¿Tienen una memoria extraordinaria y además poseen un talento innato para los artes y las letras no artes? Un poquito, pues eso también es arte. Okay. Pero antes, <risa> no, nada que ver. Además son ambiciosos y pueden cambiar sin dificultad de profesión, <risa> amistades, <risa> etc. <etcétera. risa> y de novios, mamá. Sí, es que también, o sea, es por eso que somos impulsivos. Sí. Vive su vida dando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Es curioso, pero temeroso. Es bravo, pero sensible. Muy. Uy, muy sensible. Es volu voluble, Uy. pero conservador. Es muy cierto. La verdad, una de las características que literal de cáncer, que es yo básicamente si mantienes una relación estable ama de verdad sinceramente aunque en su yo interno eso no significa que no pueda mantener relaciones sexuales con otras personas no no no a ver a ver a ver yo amo con todo y yo no yo no yo no yo no yo no le pongo cuernos, yo no le pongo cuernos a nadie pero si sí, una de las características de cáncer que soy literal yo uh -huh. Es que soy muy, muy, muy sensible. Yo, o sea, pienso, hago, hablo, decido, todo... Más con mi corazón que con mi cerebro. Y siento que ella... Con mi corazón. ¿También? Sí. <risa> no. Siento que tú eres un poquito más lógica que yo. Uh -huh. Yo soy un poquito más emocional en todo lo que hago. Por eso, a veces... Mm, me pasan cosas que no deberían de pasar porque pues y pues yo le digo que no haga lo Ajá. que está haciendo ¿Sí? <risa> <risa> ok ¿cuál es mi mayor miedo? o un miedo por, el, por ejemplo creo que el tuyo ah, el tuyo es la altura ya, sí. te da miedo la altura ¿a mí? Mm. es muy fácil ¿es fácil? sí, todos saben bueno, menos yo. <risa> los que caminan conmigo en las calles saben. Ah, los pájaros. Sí, cierto. Obvio. Yo nunca he caminado con ella estos días. Siempre andamos en coche. ¿Cuál es mi bebida alcohólica favorita? ¿Tequila? Mm, sí. ¿La tuya? Sí, tequila? Sí. Sí. Pero yo estaba pensando más como en un nombre de cóctel. ¿Quién toma cócteles? Bueno. Si tuviera, o sea, si vas a un bar, ¿qué es lo que escoges? ¿Qué es lo que pides? ¿Te lo digo? ¿O no, o lo yo, a, yo voy oh, a... Sí. Ok, tú eres una chica... Mmm, a ver... Te voy a escanear <ríe> para ver qué te gusta. Primero que nada, sé que no te gusta vodka. Ah, lo odio. Ajá, lo a mí detesto. también. Yo también, yo también. ¿Te gusta tequila? Me encanta. ¡Órale! Oh, oh, oh, Me encanta, nada más que... Oh, no puedo más de dos shots, porque después de los dos shots ya estoy... Entonces, o sea, eso. no me acuerdo de esa noche Entonces eras como tequila sunrise No, o no. sea, sí, pero en la playa tal vez, pero... O sea, eres más <risa> en de, el party, ajá, de Pero shot. solo dos <risa> Solo dos Bueno, más, pero pues esa noche pues no me lo voy a recordar Ok Yo también soy más de tequila, pero a mí me gustan mucho las palomas Ah, mm. eh, no ¿Qué es lo más raro que hago? Algo raro que ha... ay, tú no haces nada uno raro. nada más ah, ¿por qué? baila demasiado. Eso no es casa. raro. Eso sí. ¿Quién? O sea. Eso no es raro. Estoy comiendo, se, se pone frente de mí y empezó a bailar hasta que la vea. Sí, es que me gusta la atención. Y cuando la veo, baila más. Me gusta y la atención. Y le tensión. pregunto por qué. Y me dice que porque la vi. Entonces, si no la veo, es que soy como. Baila, la... pero abajo de mí, o sea, en mi vista. Soy como la medusa. Espero a que me vean el ojo y he empezado a bailar. Y como que todos se empiezan a irritarse bastante. Y me encanta ver sus reacciones. Entonces, por eso hago eso. Pero yo no creo que eso es algo raro. Es algo que. Raro. Porque me gusta bailar, me gusta la atención, me gusta molestarlos. Mm -hmm. Exacto, eso no es normal. Algo raro que tú haces. Yo no hago nada. Ella es la primera persona que veo que está. Cuando está viendo la tele sola, comiendo, o sea, ella está sola en la cocina viendo algo en su compu. Es la primera persona que neta veo a alguien reírse así. Ya sabes cuando estás hablando con tu amiga y mandas jajajaja, ja, ja, ja. no mames, güey, qué chistoso, jajajaja. Ja, ja, ja. Pero la neta no estás riéndote, o sea, nada más estás así. Pero ella, cuando está viendo un algo chistoso, es la primera persona que veo que literal se ríe así como... Porque pues yo, sí. cuando estoy sola y estoy viendo algo chistoso, si es algo chistoso, me río así. Así. Máximo. Yo también. No, yo la escucho de mi cuarto. Esa, ella sola. Y yo... ¿Qué está viendo? No, tal vez estoy en el teléfono ¡Claro que no! Hasta mamá dice, nunca he visto a alguien reírse así sola Porque normalmente cuando estás sola, por más que sea chistoso, te ríes como ¡Qué chistoso! Pero ella <risa> Pues sí, me gusta reír y ¿qué? ¿Tienes algún problema? ¿Ploblema? ¿Problema? No tengo problema y sí Bueno, sí sí sí, y sí, sí, sí, sí me río mucho Sí, y sola muy o sea, Hay veces que papá me dice, ¿de qué te ríes? Y yo, ah, nada no, de nada Cuando mandas un mensaje así de que, ja, ja, ja, ja, te ríes no, si no, no, no, no <risa> siempre No, no, no no siempre, ¿eh? No, cállate No siempre Hay veces que digo mm -hmm. <risa> ¿Así? <risa> Después <risa> Ya sabes <risa> Yo creo que nunca me río así de grande Es como... <risa> y ya <risa> Es que triste, güey A mí me gusta reír, ¿ok? Ok um, ¿Qué es algo que odio comer? ¿O algo que no puedo comer? Pescado No, yo no odio pescado Ok oh. Algo neta que odio, que no puedo comer Hay algo Algo que tú neta no puedes comer Ella no puede comer ¿No puedes comer o no quieres? Bueno, no puedo porque no quiero o sea, me da asco. Ah. ¿A ti no te gusta comer pepino? Uh. <risa> lo odio. No entiendo a la hasta gente Hasta el que olor. No entiendo. Me, uh. Hay un grupo de Facebook de personas que odian el pepino, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, el, hasta el olor es horrible, o sea, es... No huele nada. Asqueroso. Si hay, si hay pepino en un kimbap, uh -huh. te lo juro lo quito, Uno por uno. Sí, Bien, ya sé. Eso no, no me gusta. ¿Tú comes todo, no? Uh -uh. Entonces, ¿qué, ¿qué no comes? No sé. ¿No sabes? Uri. ¿No comes? No Uri. me gusta el pato, no me gusta carne de pato. Como gallina, como puerco, como de todo menos pato. Es lo. No me gusta. ¿Y sabes por qué? Es la mejor proteína. ¿Sabes por qué? Bueno, casi. ¿Por qué? Porque en México me acuerdo fuimos a un restaurante con los amigos de, de mi papá bueno de nuestro papá <risa> <risa> y este era un, era un restaurante chino y trajeron algo que se llama Beijing duck. Peking duck, ¿no? Es no, duck? no sé un pato, pero básicamente sale este pato. Pero un pato ya como que un cocinado. Pato pero neta, un pato entero. O sea, está su cuello, su cara. O sea, literal parecía que nada más. No tenía lo... cara. Sí lo tenía. No. Nada yo más tenía la. No, güey, yo tengo PTSD de eso. Después de ver eso, no Ay. pude comer pato. Eso sí no vi, entonces qué bueno. Que no, no, yo lo vi. sí lo vi. O sea, yo vi todo. Fue como. Ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba. Nada más muerto, o sea, no sé cómo más explicar, ahí estaba y lo vi, me acuerdo que de chiquita nada más vi la cara y dije no, no yo no lo comí como en un taco me lo sí comí en un taco, y así se lo comen salsa. pero Uy, pero ahí okay. en ese restaurante te lo cortan enfrente de ti sí pero no vi la cabeza gracias a Dios bueno yo vi todo entonces desde entonces ya no puedo comer pato ¿has probado conejo? No conejo en Toluca no ¿Te gusta? También sabe rico ¿Eh? ¿Te gusta? Creo que sí Me ah, gustaba ¿Has antes. probado? Ah, a mí no me gustó la carne de caballo No, nunca lo he yo, probado Yo cuando fui a Kazajstán Fui a Kazajstán y no entendía el menú Porque ahí tampoco hablan bien el inglés Entonces fue de que mmm, este Y trajeron carne de caballo No sabía que era carne de caballo hasta luego Cuando me lo tragué y como que ah, No me gustó no. ¿Y has probado carne de perro no, aquí en Corea? Nunca lo va a probar. Nunca. O uh, sea, conejo sí, pero perro no. Es que conejo no fue mi... O sea, me lo dieron. Era chiquita y pues me lo comí. Perro yo tampoco creo poder ir a comer. No, el perro. otro día fui a Tungdemon y encontré un restaurante que vendía sopa de perro. Sí, sí. Den, den. Nunca he visto un restaurante estos días Yo, la primera vez que vi un restaurante Yo dije, ¿todavía comen perro aquí? No, yo, yo o sea, yo neta la primera vez que lo vi fue en eh, la secundaria Cuando fui a Vietnam Fui a Vietnam ah. Y el, el tour guide le dijimos como, güey, ya quiero comida coreana Di, O sea, dice que quería ramen Pero nos llevó a un restaurante coreano Y él como no sabe coreano Llegamos al restaurante y decía el nombre del restaurante que básicamente es sopa de perro. Pushing uh -huh. Y lo vi y yo, ¿qué es eso? Y mi amiga, es perro. Y yo, ¡No! ¡no! Y ahí no fuimos, pero... Es horrible. Yo nunca lo he probado, pero tengo amigos que lo han probado y me han dicho que es rico. ¿En serio? Uh -huh. O sea, que no... Porque cuando lo pruebas sin saber que es perro... Bueno, sí, pero... Como que es como puerco. eso pues es como que... O res Entonces, pues sí No sé, hay gente, hay gente aún hay, hay muchos señores que aún comen perro Pero de lo que sé nuestra generación Como que ya casi no sí. No se come Ok, ¿cuál fue mi primer trabajo? Que no sea internship Trabajo, trabajo que te pagaron, ¿va? Va Pero me tienes que decir La empresa Ay, ¿cómo vas a ver okay, empresa? bueno Ok, entonces, ¿de, de, ¿de qué trabajé? Eh. Maquillaje. <ríe> ¿Eh? ¿Crees que fui maquillista? Ah, no. Inglés, maestra de inglés. ¿No? Ah, o sea, es que yo estaba pensando como en empresas, pero si hablamos de trabajo, trabajo. Ajá. Maestra de inglés. Mi primer trabajo. ¿Cuál fue mi primer trabajo entonces? Espérame. ¿Hiciste Alba? ¿Qué es Alba? Sí. Eh, Part-time. Mm -hmm. <ríe> Trabajé, no, eso no fue mi primer trabajo ¿Qué hiciste? Trabajé en una cafetería ¿Eh? Trabajé en un café ¿En, ¿En la universidad? Nam. Sí ah. Ese bueno, fue mi no primer no estaba trabajo. aquí entonces. Trabajé, tenés. no fui barista porque nunca aprendí Pero fui, nada más ayudaba las órdenes y así Este, pero solo trabajé un mes porque es que yo tengo un problema donde no puedo agarrar cosas sin que ah, se me sí. caigan. Entonces dije, no. No, eres la peor. Sí, no, no, no, no. Entonces decidí todo. desde entonces ir a hacer clases de inglés y español. Y pues fui maestra por un rato. La tuya, tu primer trabajo, me imagino que fue en Nueva York. Uh -huh. Así que también trabajaste en un restaurante. Mi primera, primera, no. Uh -huh. ¿Trabajaste en un bar? ¿Café? En no. restaurante coreano. ¿Dije restaurante? ¿Dijiste bar? No, primero dije restaurante. Oh, ¿Y tú verdad. mi primera? Mi primera, no. <risa> restaurante, sí. Restaurante. <risa> Estoy medio... <risa> ¿Restaurante coreano? Sí. ¿Y qué hiciste? Fue mesera. Ah, y luego... Y, ah, no, y los cocineros eran todos mexicanos y eran mis mejores amigos ahí. Porque todas las otras meseras eran ayumas coreanas. ¿Y los cocineros eran mexicanos Ajá. en un restaurante coreano? En K-Town, todos los cocineros en casi todas las todos los restaurantes coreanos son mexicanos. ¿Neta? Sí, la mayoría. Ah, oh, no sabía. Y cocinan... Mm. Riquísimo. No sé si te acuerdas, cada vez que mi familia, nosotros íbamos a Estados Unidos bastantes veces desde chiquitas porque mi papá le gustaba llevarnos de México a San Antonio y te Texas en coche, entonces viajábamos bastante a Estados Unidos y cada vez que íbamos como un McDonald's un no sé, un Taco Bell lo que sea, mi mamá y mi papá siento que querían enseñar a la gente que sabían hablar español. Sí. Y a todos los trabajadores ahí en, en Estados Unidos, que muchos ahí eran pues mexicanos o hispanohablantes. Mis papás nada más iban y ellos así esperándolos, obviamente porque son chinitos, les iban a hablar en inglés, ¿no? Y ellos de la nada, mi papá como, yo quiero un mac, mac chicken y que no sé qué, así en sí. español y todos se quedaban así de que... Y mi papá shock. trató de ser súper como bros mm, uh -huh. y amigos con todos ellos, así de que carnal, ¿no? Cabrón. <risa> a mi papá le encanta decir cabrón. Y, y siempre les, les encantaba hablar así en español en donde sea, que vayan, que viajen. Si ven a, a alguien que parece que es latino sí. o hispanohablante, es como, yo, yo lo digo. Uh -huh. Es como, oh, ok. <risa> y mi mamá aún, por estar tanto tiempo en México... Cuando va a un supermercado aquí en Corea, siempre pide una bolsa en español. Y La señora, las señoras eh. coreanas ahí como, ¿eh? Bolsa. Bolsa. Y alguien le sigue diciendo bolsa. Ajá, bolsa. No sé, y Leo dice, ah, caja. ¿Y yo? ¿Qué? Y yo, y yo, Oma. Estamos en Corea y dice, ah, ah perdón. Eh, <risa> Se confunde un chingo como que se tarda en realizar Ajá, de que, que estamos que... en Corea y también mi papá la primera vez que lo vi o lo, lo escuché decir cabrón fue cuando estamos comiendo en la casa y de la nada llega y está hablando con alguien no ah, y sí. dice espérame voy a ir a hablar se va y nada más escucho qué onda cabrón cómo no, estás yo lo escuché decir pinche cabrón no no no, sé qué, no yo escuché qué onda cabrón y yo ahora <risa> ¿Es mi papá? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde aprendió, cabrón? Sí, así así hace negocio allá en México. No, sí, no, pero también cuando estamos hablando de esto con papá, y como que le gusta decirle a la gente que sabe, que él habla así. Claro, que es mexicano. Ajá. O sea, es más mexicano que el nopal, ya. Porque ya ha vivido 25 años, sí. o sea, ya está tan acostumbrado que se nota pero o sea cuando también viajé con papá esta vez se nota mucho que lo mexicano que se volvió ah. cuando está en México o sea cuando está en Corea es un señor sí, coreano coreano no pero yo también cuando voy a México me vuelvo más bueno yo también sí, o sea sí, es pero... como nuestro hogar donde como que nos sentimos diferentes pero se nota o sea nosotras creo que es más obvio que cambiemos porque, sí, porque ahí somos... crecimos Ajá. pero papá verlo cambiar así de ser un señor coreano, coreano aquí, de la nada, cambiar allá y como que... Eso la neta dice que le encanta México, la sí, sí le gusta sí. mucho. Ahorita está en México. Nos va a traer snacks. Y Valentina. <risa> <risa> ok. Um, ¿Qué es lo que quería hacer de niña chiquita? Mi sueño. ¿Sabes? Tú querías ser como un youtuber. No. Sí, porque siempre estaba... Siempre cuando era chiquita, <risa> prendía la cámara y agarraba un como un nail polish Ajá, un manicur un manicur y le hacía así en el video y le, y le, le enseñaba así así le hacía como la cámara, como una así. beauty youtuber Ajá. y siempre cuando me maquillaba o me ponía lista hacía mi cabello aunque no tenía una cámara hablaba yo Ajá. Sola en el espejo en, en el espejo hablaba siempre o sea, como, sola y yo, hola bienvenidos a otro video hoy voy a hacer y te lo juro yo viéndolo así como Está bien, mi hermana. O sea, está mal. Es que yo crecí con la primera generación de YouTube, entonces sí. yo quería, yo quería hacer eso, pero también no me daba pena y no tenía una cámara, entonces nada más practicaba ahí, pero no, eso no era mi sueño. No, sí, practicabas mucho, este... Y mira, mira lo que estoy haciendo. Sí. Este, ¿qué quería hacer? Es, te, tenía un sueño, pero Perfect. muy, muy específico. Doctor, doctora. ¿Pero de qué? ¿Veterinario? No, güey, me daban miedo los perros <risa> Ay, <¿sí, perdón? risa> Siempre decía, soy alérgica a los perros Soy alérgica a los perros y a los no. gatos Pero, lo pero ahora tenía miedo. Solo, solo soy alérgica a los gatos, neta <risa> Yo también <risa> Este, quería ser, no sé, ¿qué quería ser? ¿Doctora? Sí, pero ¿de, ¿de qué? qué? súper o ¿Cirugía o sea, plástica? No, ¿cómo? No sabía de eso eh, ¿De los niños? Sí, quería ser pediatra. Quería ser pediatra eso. Neta? Porque no sé si te acuerdas de nuestro todavía. pediatra. ¿Pediatra? ¿Cómo se dice? Mi doctor era hombre. Ajá, el mismo. Sí. Ay, súper buena onda. O sea, todavía Por me eso yo quería ser como él. Porque neta, era mejor y siempre nos daba sí. dulces y así. Sí, pero todos los doctores te daban dulces. Pero él bueno. sí era, o sea, te hablaba de día en día y ajá, así era como mejor. que, ajá, era, era nuestro muy amigo. muy nice. También con mi mamá. Uh -huh. ¿Tú qué querías ser? A ver, espérame. Yo voy a averiguarlo. Yo, tú, tú querías ser diseñadora. No. ¿No? No. ¿Tenía sueño? <risa> Yo quería ser pero es que depende mi sueño en prepa o en secundaria de chiquita de secundaria sí sí tenía sueño quería ser obviamente no quería, no quería ser diseñadora eso fue en prepa ya cuando me gradué uh, quería ser mamá no es que te encantan los bebés sí pero te quería ser secundaria chico? bueno dame un hint también Mm, es algo que he hecho, ya. Yeah. Maestra, quería ser maestra. Sí. ¿De qué? Pues de, no sé de lo que sea. Qué chistoso porque ni estudiabas. ¿Por qué quería ser maestra? Ah, ¿Qué, de chistoso, los qué chistoso que quería ser maestra y luego pudiste ser maestra. Sí, pero no me acordaba hasta ahorita que me preguntaste. La neta. Sí. Yo me acuerdo que de chiquita, chiquita, o sea, de que primaria quería ser cantante. Quería, ah, quería ser como sí. celebridad, quería siempre estar, no sé, quería atención. Ah, sí, yo también. Sí, siempre queríamos atención, nosotras siempre, las dos. <ríe> siempre bailaba a Britney Spears, no, Shakira, Christina Talía. Ta, sí, Talía. Sí, Talía, <ríe> no. Dije, Talía. Sí, Talía era mi favorita. Este, yo, Timbiriche. Ay, también Timbiriche. Ay, oh, Talia. Talia era luego, mi favorita, en serio. Y luego papá nos compraba DVDs eh, de los conciertos de Shakira y Britney. No, nos llevó a un concierto de Shakira. Fue mi primer concierto La mía en México. Y luego yo me, y quedé, niata, yo me quedé dormida. Se quedó jetona, me acuerdo. Porque no podía ver nada. Te estaba, mi papá te estaba agarrando y te jeteaste. Entonces papá te dio a mamá. Y papá me agarró y me puso en sus hombros, hombros Y ya empezamos a bailar juntos No, es así. que me acuerdo que ta se tardó muchísimo en salir Shakira Entonces todos estábamos así de que sí, ¡Que no, empiece no, ya, ya! ¡El, el público, público se va! No. ¡La gente se marea y, y luego, no sé, como que me quedé dormida No sé cómo, demonios, me quedé dormida ahí en un no, concierto No, me acuerdo que te despertabas y te dormías Te despertabas y te dormías Pero era muy chistoso porque mamá como que dijo ¿Qué onda? Porque eras como ¡Wow! Y de la nada Y después te levantas otra vez Aún así soy no, y sí. Esa es otra cosa rara de ti uh -huh. y, y sí, eh, siempre quise ser cantante o lo que sea Quería estar en la tele Y luego en la secundaria ya quise ser pediatra Y ahorita me acordé de eso Porque el otro día vi una carta que escribí Para mí, de mí para mí y decía, ábrelo en 2013 cuando gradúes de la prepa Creo que lo escribí en la secundaria o algo Y decía, como sigue siendo amigas con ella, ella, ella Y yo, ¡no! no. <risa> y decía. Estás estudiando medi este ¿Medicina? En, ajá, medicina para ser pediatra <risa> ¡No! <risa> este, y por eso supe que quería ser pediatra Y luego mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Siento que deberías de estar enfrente de la cámara, deberías ser reportera o algo así. Y ya como que desde ahí fue de que, ah, pues ya ni sé qué quiero hacer <risa> Nada más fui a Corea. bueno Ah, sí, sí, sí de estudiaste... Uh -huh, so. Quise ser reportera. Quise, quise ser como... En algo Samsung. No, o sea, quise, quise ser... Quise salir en la tele ya. O sea, quise hacer entrevistas y así, tener mi propio talk show. Y miren, pues ahora ya tengo un podcast, así que... Es... Casi lo mismo. <risa> ¿Y tú? ¿Desde chiquita a chiquitita? Ya dijimos, ¿no? ¿Qué? ¿Siempre quisiste ser maestra? Quería ser maestra, cantante. Ah, también quería ser astronauta. ¿Tú? Sí. ¿Te ¿Tenías tanto miedo a todo y querías ser astronauta? No, me empezó a... Tengo, te, empecé a tener miedo a las alturas ya cuando estaba en prepa. Mm. No cuando era chiquita. Mm. Este, wow. quería ser también... No te queda nada de ser astronauta. Qué bien que no fuiste astronauta. De todos modos no puedo, porque no estudié. Sí, por eso digo. O sea. Bueno, ya. Deja de decir que no leo. No, no estoy diciendo eso. Es porque desde chiquita siempre le tenías miedo a todo. Sí. Entonces, por eso me Nunca sorprende que... Nunca me he que... lastimado, pues, seriamente. Ajá, por eso me sorprende que quería ser astronauta, porque eso es como... Literal salir Quería de... ser astronauta porque ¿te acuerdas en, en primaria cuando te hacen Tienes te te te que que es, Ese proyecto de... NASA. Ajá, de poner el sol y todos los planetas en una maqueta. Ah, sí, sí, sí. Oh. Ese, cuando estaba haciendo eso con mamá... Gustó? Que, quería ser astronauta porque quería ir a todos los... Ay, todos wow. los planetas. Ahora no. Algo así. <risa> no, no, Fue <no. risa> <Sí. risa> hace más, más de 20 sí. años. <risa> Ok. Eh, ¿Qué deporte practicaba en la escuela? Yo practiqué bastante, así que... Water polo. ¡Órale! Sí. ¿Tú tenis? ¿Hiciste uh -huh. en la escuela? En la escuela, tenis. ¿Sí? Tenis y... Bueno, no es, de, no es ¿Hiciste deporte. ¿Hiciste deporte? deporte? Es... ¿Yoga? <risa> ¡No! baile. Ah, baile, sí es cierto, hiciste Tenemos un grupo de niñas así jazz o algo ajá, así, ¿no? Jazz dance y un coreógrafo y ganamos creo que segundo lugar en todo México nacional. ¿Neta? Uh -huh. ¿Cuántos años Estuvo tenías? muy padre. Creo que estábamos en secundaria, en ah, Con razón no me acuerdo. O más antes, no me acuerdo. Sí. Y este, además el video estaba en YouTube, ya, ya no lo veo. Alguien lo bajó <ríe> Yo, aparte de water polo ¿Tienes más? Bueno, hice mucho natación uh, Bueno, es que water polo es igual sí, Hice natación en México Y también en Estados Unidos Pero era más water polo Que solo natación Entonces, Muy bien, muy bien Última pregunta ¿Quién fue mi primer amor? Chinga, ¿cómo vas a ver eso? El tuyo es... Sí. Yo sé, yo sé, yo sé. La tuya fue... ¿Tú sabes? ¿HW? ¡No! ¿Qué? Eso fue mi ex. Sí. ¿Neta? Sí. Me dolió, ¿Neta? me dolió, me dolió. ¿Es en serio? ¡Ay, no! <risa> ¿Por qué hay no? Bueno, sí, pero no. no uh -huh. pues, así es el Hombre. primer amor. Pero <risa> bueno, niños. Sí, así duele. ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, mi canción favorita del año. ¿La tuya? Uh -huh. Ah. ¿Cuál es mi canción del año? Anita. No. Oh. Eso no, no es. ¿No? No. Siempre lo, lo canté con David en Siempre tu coche. Siempre lo cantas. Pero en tu coche lo cantamos yo y David bailamos ah lo cantaron y lo bailaron y me dieron un headache Ajá. ese día cuál fue no me acuerdo Titi me preguntó si tengo mucha novia ah si sí, no, no me salen los novia. nombres ¿Y la tuya la mía no sé es que no sé qué música escuchas la verdad es que escucho de todo sí. no tengo música favorita tengo escucho de todo estos días estoy escuchando podcast Oh. El cotorreo coreano. No, otro. Ok. Bueno. bueno, aquí vamos a acabar el episodio con Julie. Espero que les haya gustado bastante, bastante, bastante. Quiero que nos dejen aquí abajo en los comentarios tu película favorita si has escuchado hasta acá, ¿vale? Mi, mi película favorita hasta ahora, tengo vari varias, pero una de, es, una de esas es She's the One, Inception me gusta ¿Es en serio? sí lo amo muy eh, largo lo vi como cuatro veces ¿cuál oh es la tuya? Mío, mean Girls, A Mean Girls sí me gusta también mi favorita fue Ant Man ¿Qué pedo? Es que me gustan las los películas que me hacen reír. Ok, así que deja abajo tu película favorita si nos has escuchado hasta acá. Muchas gracias otra vez por gracias. otro episodio. Nos vemos muy muy pronto en mi siguiente video. En este canal y también en mi nuevo canal, oni. vayan a suscribirse allá. Los veo muy muy pronto y adiós. Bye. Bye.